Thank you. El camino de los globos nos lleva hasta la capitana Sofía Lore. Por favor, son 26. ¿Qué? 26 años cumple. Sé que no lo demuestro porque con mucho más joven, pero. Por pues supuesto que sí. Cabo elefante. Bueno, ten la cámara. Vamos a.. Eh, Estamos hablando de. Comandante Chapata, no me, no me acerque un poquito más lejos para que se vean las manos. No, no se vaya, incluso, incluso un poco más lejos. No hace, no a... <ríe> incluso enfócala a ella, que es más guapa. <ríe> <risa> eh, la campaña de vacunación. Ha empezado la campaña de vacunación. Entonces estamos vacunando. en principio estamos vacunando a la gente, eh, a, a los paranoicos enmascarados, a cualquiera que te, que te haga una paranoia. ¡Chas! le vacunas un poquito, chas, le vacunas pero, pero me ha parecido muy interesante su idea cabo elefante y esto también, esta es la vacuna de la tontería ¿no? ¿eh? ¿sí? ¿no? ¿sí? la vacuna de la tontería, con esto te puedo vacunar la, ¿Puedo inocular la tontería? ¿Otra vez? Y tendrá sí. voy a ser aún más tonta. Sí, sí. sí. Pero mira, mira, que, que, que, mira pero grábala ella, mira qué tonta más encantadora. <risa> Todo lo que tiene de tonta... Es el charme de la tontería. Sí sí. sí, sí, El encanto de la tontería. Te voy a poner otra dosis. Voy a inyectarte. capitana Sofía Lorenz. Voy a inyectarte en el muñequito. Mira el muñequito. Le voy a dar... ¡Chas! <risa> mira, risa tonta. Mira, mira, ya la hago la risa La no, eh. risa La risa tonta, la no, la risa tonta. No, no, no, no. ¡Capitana! Capitana, Capitana, Capitana bitch. Voy aquí kiosco a por... ¡No! ¡No! no Pero ¡Le he yo ah, esta vale. uh, qué bien! ¡Ah, oh, alhambra! ¡Tus deseos bien. son órdenes. ¡No te no, has ningún sitio! Mira, la, la uh, vacuna de la tontería, vacúnala tú señor, dale el brazo, anda ya ah, o sea, <risa> eso te inoculuca, te, inoculuca, te inoculuca la tontería, entonces ahora te da más tontería por el cuerpo mira mira, ya ha empezado a bailar a ver, yo Ha entrado. probar lo del ah, sí. pero hombre ahora que estaba bailando ella ha dicho probar plátano probar plátano <risa> Oh, hey.